Duerma Tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chuntico Millonario. Duerma Tranquilito, duerma Tranquilito. Nos acompañan nuestros delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Comencemos ahora el Chuntico Noche. Buena suerte para todos. La primera balota es la número... 5. Nuestra segunda balota es la número... Cinco, nuestra tercera balota es la número... Cinco. Nuestra cuarta y última balota es la número... 8, 55, 58 es el Chuntico Noche para el miércoles 10 de mayo del año 2023. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, nos vemos mañana en el sorteo del Chuntico Millonario. Que tengan todos ustedes una feliz noche.